Muere Frank Romero por una bacteria, el segundo fallecido del grupo Locomía en un mes. Frank Romero ha muerto el lunes 16 de julio por la mañana a causa de una bacteria, según adelantaba Jaleos a través de fuentes cercanas del artista. Conocido por haber formado parte del grupo Locomía, se ha dedicado a otras cosas y ha destacado como actor y también presentador. Su representante, Paco San José, se enteraba de la noticia a través de Jaleos, y ha dicho al respecto, si hay alguien que se cuidaba, ni bebía, ni fumaba, ni llevaba mala vida ese era Frank. Por otro lado, continuaba diciendo sobre él, además de ser un hombre delgado, había perdido como 20 kilos en los últimos meses. El entierro tendrá lugar el próximo 17 de julio en Huelva, su ciudad natal. Justo hace un mes, el pasado 16 de junio, fallecía otro integrante de Locomía, Santos Blanco Su muerte fue por causas naturales y se pudo saber a través de un comunicado publicado a través de la cuenta oficial de Facebook del mítico grupo El público, el shock Ha sido toda una sorpresa que ha dejado a más de uno con la boca abierta que en menos de un mes se hayan sucedido estas dos muertes de dos miembros de Locomía un grupo que nació en la isla de Ibiza en 1984 haciendo historia y otro tipo de música con guiños sobre todo a la moda entre hombreras grandes y movimientos con abanicos que siempre serán recordados.